Pues yo me cago en tu muerte. Me flipa muchísimo, tío, que la peña tiene. Tengo un hitbot que te caga, bro. O sea, pero que te caga, bro. O sea, literal. Bro, de verdad que quieren morir contra ese nota, tío. Toma, bro. Pilla esa. Toma. Toma el founder. ¡Wow! ¿Cómo? Pow. ¡Hostia, que le he dado a él! ¡Ah! Le he dado a él sin querer, tío. No lo quería dar, eh. En verdad, calculando la distancia correcta. o sea, Yo creo que si le mete un trompazo aquí, ¿no? Va, ¿no? A ver. Mira. ¡Hostia, tú, caído! No Hermano, no vea el lineup de Soba. Bro, eh, el line-up se va al guano, atento Inventando, inventando unas nuevas dinámicas eh, Abriendo el, el, el, el agujero de tu corazón Aquí, compadre, mira Winter has come. <risa> No, por aquí no funcionó, ahí, bro Qué susto me ha dado Y yo estaba pendiente de hacer tonto Están los dos aquí en Ah, pendiente de hacer tonto, tío, lo siento, bro Porque soy soba, ¿no? Y me hago la partida y soy el carry, compadre Me está discriminando, ¿no? Por ser, por ser francés, tío Madre mía, toma line-up, compadre, flipa Mira la line up. tú no te vayas de ahí, compadre Guapísimo Mira, el dron El dron de, de la RTX ¿No ve la RTX cómo va, gente? Mira, ¿eh? Buscando tetas, buscando tetas sí, aquí. Buscando... ¿Qué sale por ahí? Vas a flipar, compadre. Mira al dardo, ¿eh? Atento, gente. Esto es proeza. A ver, a ver, En verdad la dovia, ¿eh? A ver, eh. atento. Mira. Eh. mira. Agua Flipa, ¿eh? ¡Toma! ¡Dios, oye, pues va a ser un buen line-up, eh! ¡El cohete! ¡El cohete Mar 7! ¡Despega de nuevo! ¡Nunca jugué eso, Soba, tío! ¡No tiene sentido este personaje! ¡Uy, Soba! ¡Hostia, qué chingido, hermano! ¡Lo vea, ¿no?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 Uy, que es mallado, loca, que no te compro. 6.000, mira el lineup, mira, mira, mira. Atento al up gente, eh. Mírenselo bien, eh. Mira, mira, mira. ¿Cómo? Guapísimo. Dígamelo, dígamelo. Que... Line Uy. pero. ¡Oh! Hostia, que se lo pongo a él. Hermano, más pro no puedo. Mira. Line up, mira, mira, mira. Toma, pilla. Vétese, vete. Mira que line up. Mira que line up, mira, está en el aire, compadre. Te voy a dejar la, la carva reluciente. Escuchadme, me la marco, eh. Atento. I didn't do it. Okay. Everybody just calm down. Counter count calm. of three, we're all gonna put down our guns. I have crossbows. We'll put down our weaponry on the count of three. Okay. You ready? I'm ready. One, two, two three, three. Yeah! <risa> compadre, mira. Madre mía, lo mata corriendo. Que... Esa es la mía muyallo. Muyallo, muyallo, muyallo, muyallo. muyallo esto, muyallo lo otro, muyallo. Muy Plátano de Canarias, muyallo, muyallo, muyallo. Encima que te carrileo, compadre, me va a decir churra, vete ya. Muyallo, muyallo, muyallo. El niño ese no se puede meter micro en el culo. Loco, a uno de vida, churra. Más pro imposible, compadre. Toma, line up. Métetelo por el culo. Monto o sea, Son cosas super imprescindibles Sí, tío, mira mira Te lo voy a contestito Never come está prohibido gente Los pasos prohibidos Los saco mira Toma, full line así, compadre. Que me ruchó la partida, no necesito habilidades. No curarse, Atención, con Los bolirse. Hola, ¿qué tal oh, tú? Protectivo. Toma, compadre. Qué carrito. Por arriba, eh. This is not math. Bueno, yo no. Hola, ¿qué tal, sí? Ay, no. Pues? Ay, no. canta sí. aquí, ¿no? rollo no o sea sí no o sea pensándolo bien mi imaginación creo que queda bien vamos vamos a ver cómo queda en la vida real prueba bueno, número uno Tiz de soba sobaco <risa> <risa> hermano del tirón ¿sabes? un poquito más para arriba y ¿sabes? Ahora, ¿sabes? <risa> está <Buona> Qué es para reírse. Más me estoy riendo yo, compadre. Que no había uno, Toma, eh, que line up, loco. Qué line ups. Increíble. Ni el Pokémon espada es capaz de ganarme. Que sí, sí. Mira, píllate este line up para tu casa. Apúntate los Mira. ¿Qué quieres? ¿Pelea o qué? Pelea, pelea conmigo, pelea. ¿Dónde está esta? Que me lo caga el cuchillo. Eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo casi funciona esto, cabrón! ¡Qué pasa! <risa> <risa> ¡Hombre, tenéis que ah, flipar a la tira! El notante le está dando un puto empasmo, loco. Eh, ¡Ah, ¿Dices eso? Eso va al Mira, mira, mira. Line up. Standing ahead. ¿Qué line up, compadre? Mira cómo te carrilo, bro. Te Hombre, eres muy malo. So... Kill yo y te mato. Escucha, que me lo hago, mira. A que me lo hago. Quiero okay. matar a cinco, coño. Hermano, bueno, como, como bueno que soy ser. Me va a acá. te mato el cuchillo! ¡Ven pa' acá! ¡Julio! ¡Julio! ¡Ven Julio! julio me, ¿Me, ¿Me pa acá julio estás aquí? ¡Julio! ¿Estás aquí? ¡Julio! ¿Estás aquí? ¡Julio! ¿Dónde estás, Julio? ¡Julio! Where are you ¿Dónde está julio? Julio, mira está ahí. ¿Moro, sí, Bueno, siento, yo ya no tengo más batería en el móvil, ¿sabes? Bueno, ¿Y eso? 55 tómate Tómate, robo Peor hermano, si te estoy que arreglar una patita, cállate la boca. <risa> en verdad, yo creo que qu quiero hacer esto en plan jugando el personaje de verdad. Y yo creo que pierdo, ¿eh? o sea, en plan rollo aquí, allí, este no, no, no. La Inace, para, para de fall, <risa> me falta probar en eh, la pared de atrás, la de atrás, trail? o sea, como si fuera el padre, campeón. El, el suave doble. El doble, la has dado, compadre. Veo doble. <Spike> Puedo a ah, doble, porque el software lo sí, sí, que ve... No, no, no tranqui, tranquilo pongo un bot y yo aquí ya está, niño, porque si no... No. <risa> no lo no entiende, tío. Creo que... Creo que eres un no, simio. Para. Toma, hermano. <risa> Flipa, ¿no? Aquí en larga, so, claro. que creo que es la primera vez es que si voy a salir por aquí. No tiene más, no tiene más. Tiene que salir por aquí, ¿no? Oye, oh, si <gasps> que me sale el mapa. Bro, venga, ven, ven, ven. Sorry, sorry, sorry guys, sorry. Enjoy, enjoy. So fucking uh, funny play with the Spanish people. Tu puta madre.